El ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís reinició los trabajos de construcción del parque que se encuentra en la entrada al sector Valle. El alcalde, Alex Díaz, asegura que se construirá un parque moderno en esa zona. Sí, bueno, ya el parque de Valle en su entrada principal inició. Eh, pueden ustedes observar que un ingeniero o una compañía ganó esta obra siempre nos tardamos un poco porque hay que hacer el diseño, hay que hacer el presupuesto, hay que hacer el estudio topográfico eh, y todo esto lleva un tiempo y nosotros no podemos inventar. Lo que va a haber ahí en ese parque para valle será lo que va a representar ese sector y le va a dar valor a todo el que vive allí y al que tiene eh, viviendas. Así es que nosotros creo que en un mes y medio ya estaríamos contando con este parque moderno si dios así nos lo permite que va a venir a dar eh, pues otro otro perfil a viste el valle y ntn su noticiero regional robinson polanco